un sabio dijo, no tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Sin lugar a dudas, una de las experiencias más difíciles y dolorosas para cualquiera de nosotros es llevar una relación importante con una persona que no nos valore y nos comprenda de forma adecuada, especialmente cuando estamos enamorados, ya que nos negamos a aceptar el rotundo hecho de que esa persona no nos ama y nos desea como nosotros a ella lo que causa generalmente que las personas tengan relaciones poco agradables o incluso tóxicas. Un saludo, amigo o amiga. Sean bienvenidos acá a BeLifers. Soy Ricardo Niño y me complace tenerlos una vez más por acá. A pesar de que para la mayoría de nosotros, terminar una relación con una persona que consideremos especial, parezca una idea negativa y poco agradable, lo cierto es que a veces, la mejor opción es perder a quien no se sienta afortunado de tenerte en su vida, ya que a pesar de que todas las personas somos diferentes, las relaciones interpersonales deben ser recíprocas, o de lo contrario, pueden ser bastante dañinas. El principal inconveniente para nosotros es darnos cuenta que realmente no le interesamos a esa persona, porque a pesar de que observemos todas las señales, Posibles nos negamos a aceptar los hechos y preferimos aferrarnos a una mentira. Y a pesar de que parezca más cómoda y reconfortante, realmente termina siendo muy dolorosa para nosotros. Es cierto que las personas tienden a decir que en el amor se sufre, y que si realmente quieres a alguien debes dar lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. Pero en ciertas ocasiones es mejor terminar con una persona que no esté dispuesta a comprometerse de la misma manera que nosotros. Gracias a que es una manera sabia de mantenernos en paz y evitar una gran cantidad de inconvenientes. Un obstáculo habitual que nos impide terminar con una relación, por muy desfavorable que ésta nos resulte, es el miedo al rechazo y a la soledad. Por lo que debemos entender que el amor se basa en estar con la persona que realmente deseemos estar y al mismo tiempo nos genere bienestar. Ya que cometemos el error de estar con alguien simplemente porque no sabemos estar solos, lo que solamente trae sufrimiento y conflicto para las personas involucradas en la relación. Es por este motivo que debemos aprender que el amor propio es fundamental para poder querer a otra persona o a cualquier otra persona y comenzar cualquier tipo de relación, o de lo contrario, pasaremos nuestra vida desaprovechando oportunidades y cometiendo los mismos errores que al final siempre nos hacen volver con el tipo de personas que siempre nos hace sufrir. ¿Cómo puedes reconocer si una persona no está realmente interesada en ti o realmente no te conviene? A pesar de que la respuesta a este interrogante pueda parecer muy difícil, lo cierto es que solamente necesitas reconocer las señales las cuales, por lo general, son bastante evidentes. Para comenzar, es importante fijarse en el trato que te dé la persona, ya que cuando estás con alguien que muestra poco interés o incluso molestia por nosotros, significa que no se preocupa en lo más mínimo por nuestro bienestar. Por lo que si una persona tiene un comportamiento distante y poco afectuoso contigo, es probable que no esté interesado por completo en tu relación, sino que te esté utilizando o solo esté contigo por simple entretenimiento. Una de las señales más evidentes de que una persona esté poco interesada en tener una relación contigo, es que esta no muestra disposición para ayudarte a ninguna de tus actividades o acompañarte para algún lugar ya que este hecho sugiere que la persona no desea pasar tiempo contigo por alguna razón. Por esto, es importante fijarse en este tipo de detalles. Otra manera sumamente fácil y efectiva de darnos cuenta, si una persona nos conviene o si realmente nos aprecia y fijarnos en el tipo de reacciones que tiene la persona cuando no podemos o no estamos dispuestos a hacer algo por ellos. Eso se debe a que existen muchas personas que solamente están contigo por obtener algún tipo de beneficio, aunque este tipo de señales son un poco difíciles de notar cuando estamos enamorados de alguien. Al mismo tiempo, si una persona no muestra ningún tipo de interés por tu bienestar o por tu futuro, sino que solo te busca para divertirse, esta también es razón suficiente para acabar la relación y dejarla ir, ya que de lo contrario seguirás aferrado, a una idea imposible sin ningún tipo de posibilidad de obtener nuevas oportunidades para tu vida las cuales serán mucho más favorables también es importante mencionar que cuando te aferras a una persona que no demuestre ningún tipo de interés en tu relación también te acostumbras a esa clase de trato y te vuelves dependiente lo que hace imposible que puedas dejar a esa persona sin importar el daño y los inconvenientes que te cause por miedo a perder a esa persona que crees amar por la confusión y pánico dentro de ti. Cabe destacar que para buscar nuestro bienestar personal, a veces significa dejar a la persona que consideramos ideal, por lo que debemos comprender que no todas las relaciones son favorables para nosotros y que el amor no siempre es la alternativa más recomendable para tu salud física y mental, ya que si este no es correspondido de forma adecuada, puede causar mucho dolor y sufrimiento. Yo también he sido víctima del miedo y la confusión al tomar la complicada decisión de dejar a una persona que no estaba interesada completamente en mi amor. Incluso llegué a sentirme desolado al entender que mi relación no era más que un simple engaño y que esa persona realmente no me amaba al estar convencido de que mi relación era perfecta. Y a pesar de que al principio fue doloroso y difícil de aceptar, al poco tiempo comencé a notar los múltiples beneficios de terminar con una persona que no estaba agradecida de tenerme en su vida. Al mismo tiempo, dicha experiencia me enseñó a determinar cuándo una persona realmente es favorable para mí. Evidentemente. Sé lo difícil que es, te entiendo. Pero no vengo a darte un consejo de que pobrecito, pobrecita, no. Yo vengo a hablarte, a darte una reflexión. De manera de que tú entiendas todo esto que te estoy diciendo, de manera de que tú entiendas por todo lo que estás pasando y más bien lo veas como algo positivo. Yo lo veo así, porque digamos que son etapas de cambio, digamos que es una manera de que tú madures un poco más, que te des el valor necesario y suficiente para que nunca te vean la cara de tonto. Si has llegado a este punto del video, por favor, déjame un comentario con el emoji de una mariposa, así sabré que estás llegando hasta el final del video, que te está gustando y que eres muy fiel a Vlifers. También te pido que por favor me regales un buen like, te suscribas, actives las notificaciones para que te avise cada que suba algún video y compartas este video con tus amigos, con tus amigas, para así poder llegar a muchísimas más personas. Por ahora, acá en BLIFERS, nosotros nos despedimos, pero estamos seguros que nos vamos a ver en una futura ocasión. Soy Ricardo Niño, y me despido. Hasta la próxima, querido o querida amiga. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias por llegar hasta el final. Mira esto que te estoy mostrando en pantalla. Capaz te sirva, capaz te funcione, capaz te guste.